y Unbox. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar el Unbox del team que lleva por nombre 2020, team de Memorias Perdidas, ya que es su versión en español. Fue lanzado el 28 de agosto de 2020 y a diferencia de otros teams, este no tiene cartas promocionales, solo contiene tres de los sobres conocidos como Megapacks. La colección está formada por 249 cartas y el top de lo que, nos, de lo que estaríamos buscando en esta ocasión les va a aparecer a continuación. Y pues bueno, vamos a abrir. Y pues bueno, vamos a empezar con el primero. Entonces están, eh, estamos viendo las cartas comunes, pergamino, pergamino antibruja, caballo de mar princesa, Dragón Exceso Cortafuego fin del destino o Dragon Pisti. último queremos que le vea un poco mejor Pasando al resumen eh, del checklist nos vamos a ir en cero, ya que pues no nos salió ninguna de las que esperábamos. El precio de la lata es de 45 dólares aproximadamente y las metálicas que nos salieron suman aproximadamente 11 dólares. Entonces en general no nos fue tan bien, pero bueno, tendremos que seguir intentando. Eh, a continuación en el top 5 que nos salió según el precio y pues la carta favorita del unbox es costurina artibruja que esperemos que nos traiga un poco más de suerte para el próximo yugin box